no estaban de acuerdo con el, con el candidato Gonzalo Castillo. Señores, Gonzalo, lamentablemente, él podrá hacer lo que ustedes quieran. Gonzalo podría ser lo que usted quiera, un buen empresario, un buen eh, administrador, un buen eh, técnico, lo que ustedes quieran. Pero Gonzalo, lamentablemente, no prendió ni con gasolina, ni con insulina, ni con nada. Gonzalo fue un fracaso como candidato. Y como dijo Danilo, se le invirtieron millones de pesos Miles de millones de pesos. Es más, es más, me la voy a jugar veloz. A este señor que está sentado aquí, le hubiesen invertido la mitad y yo fuera presidente. Pero a, a, a Biconay le hubiesen invertido y fuera presidente. Cualquier candidato que tuviera coherencia, porque Gonzalo lamentablemente, lamentablemente, no tenía coherencia. Gonzalo en los últimos meses de su campaña, le prohibieron dar entrevista. Yo estuve detrás de una entrevista de Gonzalo y no la pude conseguir porque a lo mejor él pensaba una cosa pero decía otra. Sí. Y se le puede pasar una, dos, hasta tres, pero no a un futuro presidente. Pasársele cada vez que hablaba en una entrevista siempre eh, le sacaban los memes porque decía incoherencia, cosas que tú decías, oh, hello, ¿qué fue? Mira, eh, lo, la última presentación que tuvo ante el Conep, su pues dio pena y diciéndole al compañero eh, como cuando uno estaba estudiando en la primaria, eh, toma, contesta tú. Sí. Responde tú. Entonces, lamentablemente, Danilo Medina, usted es el culpable porque usted fue quien impuso ese candidato. Porque también hay que decir las cosas como son, Danilo. Tú sabes que tú eres mi amigo y aún eh, tú fuera del poder soy tu amigo, pero... Soy amigo de todos, pero aún más soy amigo de mi patria, República Dominicana. Y lamentablemente eso fue un fracasé de principio a fin. Muy lamentable. Sí, eh, antes de cerrar el tema también, Roberto, cabe destacar que algo que salió a relucir de esa misma reunión fue la renuncia del diputado Víctor Suárez por la provincia de Santiago. Vamos a poner la imagen y acabo de enviar el tweet ahora mismo, de hecho, a ver si lo puede tener disponible. Él es, aparte de ser diputado por la provincia de Santiago, igualmente él es eh, miembro del comité eh, político. Y expresó que de su parte, él consideraba al expresidente Danilo Medina un dictador. Vamos a ver si tenemos el tweet si no, bueno, lo puedo leer realmente. Sí, pero te voy a decir algo, Veloz. Esos Ajá. son también unos fariseos. Uh -huh. si, si se aprovechan, este tweet, se aprovechan ¿Sí? de estar conectados en la teta del gobierno, como se dice, ¿eh? y ahora como el gobierno está el barco hundiéndose, están sacando los pies. Más bueno dice, que así, dice, ahí tenemos el tuit ahí dice Veloz. Eh, Renuncio a mi condición de miembro comité central del PLD A miembro del intermedio Rubén Díaz Moreno y a mi comité de base Además a mi condición de vive secretario de asuntos jurídicos He dejado mi legado y mi vida en 24 años trabajando diario Adiós PLD hay que ver cuál sería el futuro político. Eh, no se le conoce vínculos e historial con el expresidente y miembro fundador del Partido La Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Así que hay que ver qué va a pasar con Víctor Suárez. Eh, Porque hay una curul, él tiene que representar a parte de su comunidad, de marcación, a un partido político. Entonces, si no está en el PLD, si no se le conocen vínculos directos con Leonel Fernández. Hay que ver qué va a pasar, Mira, porque no creo que veloz. se vaya a ir el PRM tampoco. El PLD, el PLD, ya hay, hay un historial, hay hallazgos y hay ejemplos de lo que pueda pasar con el PLD. Oigan bien, de lo que pueda pasar con el PLD. Por ejemplo, ¿qué pasó con el PRD? El PRD, prácticamente el PRD ya desapareció. Sí, partido. claro, claro. ¿Producto de qué? ¿Producto de qué? De una división interna donde nació el partido revolucionario moderno PRM, que hoy es gobierno. Luis Abinader se llevó lo mejor de lo mejor del PRD y el PRD quedó en manos de Miguel Vargas y lo manejó como una empresa y se lo vendió a Mejor Postor en ese momento el PLD. Entonces, no digo que va a suceder lo mismo con el PLD, pero si Danilo... y si nos llevamos de la historia... Si no, ya, te, es ya tenemos un punto, un punto de referencia. Y eso es lo que respiro, sucede, la, la fragmentación del PLD ahora mismo, ahora mismo, tiene el PLD en una situación difícil, donde sus principales miembros y la fuerza del Congreso se le está yendo al PLD, al, a la Fuerza del Pueblo. Ya la Fuerza del Pueblo comenzó a hacer su proceso de, re de reinscripción y está activo, como decimos sí, en el claro. ambiente de pelota, que ya, atención, ya tenemos pelota, gracias a Dios, el próximo mes de noviembre. Eh, ahorita Luis eh, eh, va a seguir dando unas informaciones. Lo que quieran colocar su publicidad, ahí tenemos en Publicitaria, eh, Nuestras personas nos pueden llamar para que coloquen su publicidad. Hay pelota y este año los gigantes van, van a dar sorpresa. Entonces, en el lago popular, ¿qué se dice? En el ambiente de pelota. Temporada muerta. Los gigantes en temporada muerta reestructuraron el equipo. Que a propósito dejaron 22 jugadores fuera ahora. Como debe de hacerse. ¿Es mejor tú sacarlo y no que se vaya? Claro. Me explico. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo Leonel Fernández en esta temporada muerta? Que no hay elecciones, que no hay política per se. Reestructurando, yo no veo el PLD haciendo nada. Entonces, cuidadito con eso, cuidadito con eso. Así que, eh, pueden haber mucha Sorpresa. Bueno, supuestamente ellos están en una reestructuración partidaria en las bases del partido, tanto del Comité Político como Comité Central. Ahora, hay que ver varios puntos porque no, por ejemplo, se puede decir ah hay que reestructurar de manera teórica, sino que verdaderamente todas esas personas que llevan décadas, que son de, las, de la vieja escuela, hay que irlas cambiando y darle paso a la nueva generación. El PLD necesita volver a conectar con los jóvenes, porque para nada es un secreto que los jóvenes son la mayor fuerza electoral del país. Entonces, es un gran trabajo y ojalá que lo sepan hacer, porque es muy vergonzoso como salió después de 20 años el PLD. Bueno, nosotros vamos eh, veloz, a colocar parte del discurso, el primer discurso del de presidente Luis Abinader, eh, eh, discurso formal que se dirige a la nación, un discurso que duró unos menos de cuatro minutos y vamos a ver, a recibir llamada, a ver qué, pare, qué le parece a la gente este discurso. Antes tenemos una llamadita por el 809-725-0505. Buenos días. Buen día, buen día hermano, Roberto. ¿A quién tenemos en línea y de dónde? Roberto Hernández. Roberto Hernández, el tocayo. Adelante Roberto, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermano, todo bien. Mira, eh, me alegro de escucharle, a tanto a ti como a la joven Marilei. Yo, sobre la fuerza del pueblo, ahora mismo el Leonel Fernández está con las ambulancias preparadas para recoger todos los heridos del PLD. Sí, oh. en San Francisco de Macorís, en los próximos días va a haber una juramentación masiva de PLD, incluyendo un grupo que nosotros tenemos, que lo estamos organizando, porque se le va a dar, se le va a hacer saber a PLD, especialmente a amigo Medina, que es el líder de PLD, y lo, mira ahora lo que pasó en Nota, con este muchacho, con el senador que se fue, eh, va a el, senador, el senador que ganó ahora, eh, Carlos Gómez. Sí. Es el senador de Moca, si no. Sí, así es. Sí, y, y Carlos Gómez pasó a, a la fuerza del pueblo también. No lo sabía. No, pero espérate. Tenemos llamadita eh, 809-725-0505. Buenas tardes. Sí, Digo, bueno. buenos días. Sí, bueno. Sí, ¿a quién en línea Buenas y de dónde? Días. Y de tenares le habla a Roselio Tejada Lili, cariñosamente Lili. Adelante, Dile. Mire, eh, ellos no hay que buscar un culpable en la derrota del PLD. El único culpable fue el grupito de Danilo y Danilo Medina, que se creyeron que ellos eran Dios y que no necesitaban a Leonel Fernández. Y Lionel Fernández tiene su gente, tiene sus seguidores, que somos nosotros. Pues yo tenía cuarenta y pico de años en el PLD. Y por ser tan malo agradecido, y por manejarse tan mal con los mismos periodistas, por eso mismo fue que nosotros le dimos la espalda a ese traidor, a ese traicionero, porque Danilo no es más que un traicionero. Y usted sabe, mi hermano, que la traición duele, y Danilo lo traicionó. Si quiere, yo te puedo poner un ejemplo como aquí en Denario. Aquí en Tenare, cuando él llegó a este candidato, puso su, su gente en paracaídas, no eres tú que vas, y ahí comenzaron los problemas, y hasta que al fin, lo tuvimos que dejar solo, ese ingrato, ese malo agradecido, o sea, un animal agradece más que Danilo Medina, responsablemente yo lo digo, aquí donde hay un animal... Qué llamada. Gracias, ¿Qué po, gracias, gra, gracias hermano, gracias, hermano. Ya, su pobre. Ya. Ay, hombre. Bueno. Me, ay, me dio pena. ¿Cómo que, que tú dices, veloz? Ay, me dio pena, penita, Me dio, sí, pena ay, pena, ay, pena. ay, no, ay, no. No lo maltrates. No, no, Danilo Medina va a tener un gran... La historia le va a cobrar eso como figura La política. La historia, ¿no? ¿Lo están cobrando ahora, Cash? Sí. <risa> La historia, ¿no? eso lo están <risa>